de América Latina, la de Sala, Víctor Damián Rosoya Villarreal, el fundador de la Logia Luciferina, Semillas de Luz Universal y el representante de Lucifer en la Tierra. En esta oportunidad quiero dirigir a todos mis hallados, a los seguidores alrededor del mundo, eh, a todos los iniciados, a los pactados, a los adoradores, a los primeros ministros, desearles que sea un año 2023 lleno de bendiciones para todos ustedes, así como lo fue el 2022, porque para nosotros, los hijos de mi señor Lucifer, todos son bendiciones. Eh, también quiero invitar a todas aquellas personas que sean indecisas En hacer un pacto con mi señor Que me pueden contactar al 320-696-2816 O al 315-630-4823 Recuerden, yo no respondo nada por redes sociales No respondo nada por Instagram No respondo nada por Facebook Solamente los WhatsApp que ya les mencioné O a mi correo electrónico Atrévete y déjate sorprender Arroba homemade. Punto com. Esperamos para el 2023 que esta gran hermandad, que esta gran familia luciferina siga creciendo alrededor del mundo. Ya cada vez somos más y más y más personas que decidieron cambiar de vida, que decidieron dar ese paso fundamental, ese paso radical y entregar su vida, una vida de devoción, una vida religiosa pero en torno al verdadero Dios de este mundo, a Lucifer. Ese Dios que ustedes vienen adorando no es tan bueno. Ustedes que hacen... Todavía pidiéndole a Dios quiero no Que no termine el 2023 2022, perdón Y pasen todo el 2023 Todavía lleno de necesidades Y pidiéndole a un Dios Que nunca le va a escuchar Ok Reaccione por favor Reaccione, ya se cuenta de la realidad Que ustedes llevan años pidiéndoles a ese Dios Y nunca le escucha O es así Por favor, es hora de despertar Es hora de un huevo despertar mi nombre es Víctor Damián Rosa Real. recuerda mi WhatsApp 315-6348-23 o el 326-9628-16 y no respondo nada por redes sociales. Atrévete ya y déjate contender.